you oh. todos los días y hoy estamos al lunes, hoy es 4 de julio y bueno pues son las 2 de la tarde y es que, mira, me he pasado re en el salón estaba súper sucio y también lo estaba limpiando y eso, porque bueno, ahora mismo estamos viviendo aquí en casa de mi abuelo vamos a estar aquí viviendo durante un mes hasta ya que se acaben las vacaciones que volvemos a Finlandia y bueno pues estamos viviendo aquí con, con mi tía mi tío y mis primos, que es una casa bastante grande, entonces pues estamos aquí, porque ellos vendieron su, su casa y están buscando ahora otro pero bueno, ese es otro tema. Y ahora pues vamos a comer una sopita, sopita de verano, o sea, hace un calor que no veas y vamos a comer sopa de salchicha. Pero bueno, no pasa nada. Tampoco hace tanto calor. Le eh, he abierto ahora el vídeo para daros un poco de contexto de lo que está pasando, porque en el último vlog pues tampoco os dije nada, porque pues, está, estuvimos con la familia y todo eso. Entonces, nada. Entonces, eh, durante este mes va a ser un poquito más difícil que esté grabando vlogs diarios, pues porque estamos con la familia y todo eso. Entonces, hay gente que no quiere salir, que vamos a la playa y no sé. Va a ser un poco difícil grabar, pero yo lo voy a intentar. Yo lo voy a intentar. ¿Qué más? Mm, Son las 2 de la tarde y vamos a comer ahora. Y después a las 6 queremos ir al cine a ver la película de los niños. Y va a ser la primera vez después de la pandemia que voy al cine. O sea, ¿cuánto tiempo hará de la última vez que fui al cine? Fue en 2019, me parece, en 2020. Hace muchísimo tiempo. Así que pues ahora pues eso. Eh, pues ya está. Oh, esta ha sido la introducción del vídeo, creo que no tengo nada más que decir. Venga, vamos a comer. Una bueno, sopita de salchichas por aquí. Bueno, ya hemos comido, pero os estoy enseñando a comer la sopa de salchichas, algo así. Y ahora para, para el postre vamos a comer un heladito. Bueno, ya nos hemos preparado y ahora nos vamos al cine. O sea, la primera vez que vamos al cine en años. Antes que nada, unas chuches que aquí no son tan buenas como en Finlandia, pero bueno, están ricas. Uy, chuches picantes. No, es con pausas. Bueno, la peli es toda súper chula. La recomiendo mucho, la de los Minions, esta nueva. Y es todo súper chula. La recomiendo un montón. Es súper graciosa y entretenida. Bueno, pues ahora vamos a ver qué hacemos. ¿Qué te ha parecido la peli? Bien. es mi primo, por si no lo sabíais hola. hola. ¿Estás grabando claro un video? ¿Sí? Hola. ¿Y por qué no hablas? Porque estoy comiendo. Y no dices, hola, mi hola. hola"? Ya estamos en casa. Me he puesto esta mascarilla para relajarnos un poco así. El beso es su prima. ¡Ay! Hola... ¿Cómo que qué peste? ¿Qué Bueno, ¿a dónde nos vamos ahora? Buenos días, hoy es un día nuevo Tengo la piel súper grasa desde que estamos entre España y Grecia y Tanto echarme crema Se me pone la piel súper brillante y súper. No sé. Pero bueno, nos vamos a la playa Habíamos quedado con unos amigos Pero bueno, al final no van a poder venir Porque el bebé se ha puesto enfermo Pero bueno, ya lo esperéis otro día porque son Amigos influencers nuestros Hola chicos Son influencers, seguro que los conocéis si no, pues bueno, ya lo veréis cuando, cuando vayamos a la playa con ellos. Otro día. Y bueno, pues es el plan, ese es el plan de hoy, estar todo el día en la playa. Y eso, los primos han venido con nosotros porque sus padres están trabajando. Entonces vamos nosotros a la playa. Nos hemos traído la tabla de paz sur. Hola chicas, yo soy la más mayor. ¿Qué dices? Yo soy el más mayor, es más No lo toques, no lo toques Hola chicas Bueno, hemos llegado a esta playa que es la misma que hemos estado los otros días Pero está un poco más a, a la izquierda Mira qué chula es Bueno, nos hemos arreglado ya. Hemos estado hasta las 6 ¿sí? o 100. en la playa porque bueno, pues esto, esta gente, pues al final sí que podía quedar hoy. O sea, para cenar y eso. Bueno, ahora os lo presento. Esa es la pizza temazo, que es así como con pollo, curry, queba, está muy buena. Sacar los cake mm. Buenos días, hoy es un día nuevo Y acabo de reordenar todo el salón Y limpiar porque todo esto Estaba súper sucio mirad. He probado un producto nuevo de Mercadona De limpieza Un abrillantador de muebles Que no sé si es nuevo, pero bueno, yo lo he probado ahora Y está bastante bien, o sea, mirar que bien que han quedado estos muebles súper como nuevos he puesto una chimenea en la tele que me encanta cuando se queda así me gusta mucho cómo se ve da un buen ambiente y además no se no deja esa mancha negra que parece ahí la tele pues no. he ordenado todos los peluches de los primos todos los juguetes toda esta zona, bueno eso es que es imposible de arreglar poco a poco será arreglando se irá arreglando me la aspiradora y todo. Mirad, es, os pre, voy a presentar mis peluches favoritos. Este es Bobby. No me preguntéis por qué le llamé así, porque es que no me acuerdo. O sea, hay un buen motivo, pero no me acuerdo cuál. Este es Husky porque básicamente es un Husky. Bueno, este estaba en, en, mi, casa, en mi habitación de cuando vivíamos aquí. En, bueno, no, Nosotros no vivíamos en esta casa, sino que vivíamos en un apartamento en, más en, en la zona de Benalmádena. Pero bueno, pues eso, y ahora vamos a comer que están ya aquí fuera Hola ¿No? ¡Eh! ¡Ey! Ah, y también he regado todas las plantas Bueno, un qué le pasa? Que se Bueno, hemos estado un ratito aquí, eh, bueno Hemos estado en esa piscina que tiene toboganes así Pero hasta han estado todos los toboganes cerrados Han estado todos los toboganes cerrados ¿Vale? Así que, pues, bueno estamos, Hemos estado solo en la piscina Y hemos jugado a un juego súper chulo Y bueno, ahora nos vamos a casita A, a lucharnos y eso Y ya a dormir, no sé Ya no sé de lo que haremos Me apetece ver una peli o así Pero bueno, ahora vemos Elena Hola, hola ¡Nico! ¡Nico! Buenos días, hoy es un día nuevo Y ahora nos vamos a la playa porque vamos a hacer una cosa que nunca he hecho Y que tengo muchas ganas de hacer Que es, eh, no sé si habréis visto alguna vez las colchonetas estas que están como en el mar Que son así como unos toboganes que están dentro del mar, es súper guay Y os lo voy a enseñar porque es que tiene que estar súper guay Así que hoy se viene un día bastante divertido pero por ahora estamos saliendo, estamos en la misión salida, que esto puede llevar un poco de tiempo porque somos muy lentos, pero bueno, ya vamos al coche. A esas colchonetas nos vamos a montar que están así en el mar, pues ahí nos vamos a montar. Mirad, este restaurante que hay por aquí es el último restaurante que fuimos antes de la pandemia. Nos sentamos justo en la terracita, esa pequeñita que hay por ahí, pues ahí. Aquí fue el último restaurante que comimos antes de la pandemia. Mira el paracaídas ese. Hemos vuelto de la playa, y vamos a comer pues otra vez, aquí fuera. Sopa, carne, por ahí, chorizo, judías. Aquí en la terracita de hoy es un poco más tarde, por eso no hay sol. Son las me parece que las 4 y cuarto por ahí. Aquí estamos. Bueno, ahora estamos en el líder haciendo la compra semanal. Como vivimos ahora un montón de gente en casa, pues hay que hacer una compra grande. Uy, y un montón de lados también hay que comprar. Ay, qué rico. Nos bueno, vamos a controlarlos. A controlarnos. jugando ahora al Kimble, que es un juego así como si fuese es parecido al Parchis. bueno chicos buenas noches no sé si me escucharé mucho porque estoy hablando bajito que ya están todo el mundo dormido son como las 12 de la noche o algo así bueno, nos vamos ya a dormir mañana será un día nuevo mañana es viernes ya empieza el fin de semana así que bueno hasta mañana días hoy es un día nuevo y estamos en mercadona ahora mismo no, estamos, en el ascensor de mercadona. Sí, estamos en el ascensor de mercadona que hemos quedado ahora para ir a la playa vamos a comprar aquí una comidita para llevar bueno mira no sé si sabíais pero aquí en mercadona pues han abierto un pequeño restaurante que puedes coger cosas de las que hay pues, por ahí que están ya preparadas lo calentáis aquí en el microondas, cogéis unos cubiertos, unos vasos y cosas. Y os sentáis aquí a comer. O sea, me gusta mucho la idea así. De tener aquí un restaurante en Mercadona. Uy, la arena está súper caliente. Hola. Dios. Para comer paellita en la playa, Elena también tiene la misma paella y Luna tiene ensalada. Mirad el avioncito que va por ahí. A ver, lo malo de esta playa es que tiene una cuesta. Mira esto. ¡Hola! Y encima con la tabla de padel aquí. Uf. Después las vistas desde arriba del todo son increíbles. ¡Wow! ¡Ay, aquí viene un fresquito! ¡Ay, qué mal huele! Pero aquí alguien <risa> habrá cagado un poquito. Bueno, ¡ay! Esto es un aparcamiento. Vale. Aquí está el hotel este, el Paladio Cantés. Pues se llamaba Hotel Playa Bonita, porque nosotros le vamos a esta Playa Bonita, y es que se llama así, de toda la vida. Y entonces este hotel se llamaba antes Hotel Playa Bonita. Pero en 2019 me parece que fue que lo reformaron, y ahora se llama así Palladium. Y antes era de color amarillo y rojo, pero ahora es completamente blanco. Nos vamos a cenar... Restaurante libanés. Aquí a ver. a ver cómo es el restaurante. Dice que aquí está la entrada, a ver. Mira, aquí es ¡Wow! ¡Qué chulo! ¿Antes aquí no? ¡Wow! Mira, el restaurante este tiene aquí uno, una piscina que es así como negra y verde, está súper chula. Es súper bonito el restaurante. Me trago en ganas de tirarme al agua. Mm -hmm. Venga, ya te estoy grabando. Hola chicas. Aquí está Nico. ¿Tú también quieres que salir. A ver, de nuevo. Venga. Tú tienes que salir conmigo. Vale, yo tengo que salir. Pero cuando ya digo, ¿dónde está Nico tú vienes? Vale, venga. Hola, chicos. Soy la prima de Nico. Eh, ¿Dónde está Nico? Aquí estoy. Oh, hoy os vamos a enseñar el hotel. Mira. Primero aquí está la piscina. Aquí está la piscina. Aquí están los baños. A ver los baños. Y los baños, uff, ya veréis. Sí, este es el de chica. Este es el de chicas. Os gusta hasta hay chuches. Ajá, hay chuches en el baño. cariños al de chicos Ay, el de chicos un poquito más pequeño vale y que hay en el de chicos chuches y papel a ver las chuches son las mismas vale. ahora vamos a ir por aquí mira aquí está la piscina ahí está el restaurante aquí hay un colchonito ya no vamos a ir a ver aquí. Vamos. Mirad. ¿Y ¿Qué hay? Hay crema de sol. Hay libros. Hay toallas. Crema de sol, libros. Toallas. Y hojas. Y ya está, ¿no? Sí. Adiós. Yo también hay esto. Ah, despídete. Pero todavía no le hemos enseñado todo. Sí, le hemos enseñado ya todo. Ven no, tenemos que, no que enseñarle el jardín. Chicos, vamos a enseñar el jardín. Bueno, chicos, aquí ya hemos entrado. Ahora vamos a ir al jardín. Al jardín, a ver qué hay en el jardín. No sé lo que habrá, no sé lo que habrá. Emma, ya lo has visto. Claro que sabes lo que hay. Vale, pero. Vamos a ver por aquí. A ver qué hay. Por cierto, Emma, diles que me sigan en Instagram. Sí, sí, dile. Y ya casi es su libro, así que queréis. ¿Un libro. Madre su mía, Emma. libro. Y ya casi. Y ya casi sí, es su firma. Ah, sí, mi firma de libros, claro. Y yo voy a salir. Sí, sí, sí. Pero también me quieres que regale un libro. Sí, sí, sí. Cuando lo saque. Que vienen planeando. Mirad chicos, hay escalera y basura Escalera y basura No se ve nada, voy a poner el flash, ¿vale? Ahora sí, ¿no? Chicos, sí. Sí, pues, mirad todo esto A mí ya me da miedo, así que vas a dar la vuelta Ay, a Emma le da miedo, miedica No sí. ¿Y sabías que Nicolás se llama así? Oh, se llama Nicolás Sí, mi nombre real es Nicolás Nico es mi nombre artístico. Qué pelo sí, más bonito tienes, ¿no? Adivinar cómo me llamo yo. Se llama Emma. Con dos M's. Con dos M's. Bueno, ya está, ¿no? Despídete. Sí, un momento. Vamos a subir a enseñarte a tus padres. A mis padres. Ajá. Y a mi hermana. Vamos rapidito. Ya está, ¿no? Despídete. Un momento. Un momento, ¿qué? ¿Qué Aquí quieres? está mi hermana. Hola, hola. Yo soy su hermana. Venga, despídete ya. Adiós, chicos. Os ha gustado este video, aunque ha sido un poquito corto. Pero si sí ha gustado, dale a la campanita. <risa> vale. Y ahora... Bye, bye, Nika, Despídete. Adiós. Mirad, aquí hay una eriza, qué mono. <tose> por la zona de Marbella y hemos cogido unas pizzas para comer aquí y se llama Cabopina esta playa hemos cogido comida china para llevar y ahora nos vamos a casa, creo. Buenos días Buenos, Buenos días. días Chicos Mirad Hoy es un día nuevo Y ya es el último día de este vlog Ya la semana que viene seguiré grabando Y pues ahora nos vamos A la playa Y esta tarde vamos a hacer una cosa súper guay Que ya veréis Va no a estar súper guay Pero va a ser una sorpresa ¿Que ¿Sí lo digo? No No lo digas todavía Y pues ahora nos vamos a la playa Porque vamos a... hemos quedado con un amigo Y, y vamos se llama a... Andy Sí, y vamos a estar allí hasta las 5 así, creo que ahora son las 12 o así Vamos a estar allí hasta las 5 Después vamos a recoger a Noah que haya estado dos noches en casa de su amiga Que se llama Emma y yo también Sí, se llama Emma Y ahora nos vamos de a la playa soy pues, eh, pues, ¿sí? ¿te que se papá? Bueno chicos, hemos venido a la altitud uh -huh. Mira, qué guay es ¿Quién ganará? ¿Quién crees que va a ganar? Venga, vamos Vamos, es más, es más, es más. dale fuerte. Dale. <ríe> dale. Ole, no ha ganado. A Espera, que vaya, que atención. Por... ¿Quién creéis que ganará? A ver... Y. Oh. No, el palito. El palito. El palito. Eso es un palito. Bueno, lo que sea. ¿Qué es lo que más os ha gustado? ¿Qué? ¿Qué? es lo que más os ha gustado? Pues El... la lucha. La lucha.